<risa> hombre yo por haceros la mañana más ligera bueno respecto a la junta de síndicos eh, uy, esto ¿Quién? ¿Qué, ¿quién ha tocado aquí? ¿Qué sale en la pantalla <risa> ¿El señor ya ya yo, bueno <risa> Walter, Gaze, Walter, Gaze. Walter Gaze. No. no, es que tiene un botón aquí, Igual lo toco ah. aquí. Entonces, ah, es que estaba dejado sí, caer ahí Ah Ya, ya, lo vale lo aquí, Muy bien, muy bien luego ya lo dejo en sus Este juguete no lo había visto yo Sí, Ah, muy bien <risa> Bueno, bueno, salva Salva ha venido descansado, relajado el fin de semana. ¿Eh? Mantiene sus habilidades intactas a pesar de la edad. Bueno. Muy <risa> vale. Bueno, como os decía, imagino que de la, de la Junta de Síndicos os han informado sobradamente. Yo sí que quiero, sí que quiero de todas formas. Aclarar una, una cuestión. Yo creo que, que el Partido Popular se ha empeñado en, en inventarse una supuesta eh, una supuesta marginación o una supuesta conspiración para limitar su, su capacidad de ejercicio de la oposición y, y, bueno, me parece bueno lo que se llama la estrategia de la profecía autocumplida, ¿no? Piden cosas eh, insólitas y, claro, cuando se les denegan pueden decir, claro, es que nos marginan, tanto que hablaban de transparencia y demás. Yo creo que acumular en apenas eh, unos días tres peticiones de constitución de, comisión, de diputación permanente y, además, para cosas tan peregrinas como lo que ha podido hacer el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, en el Senado de, de España, pues me, me parece me, me parece una cosa poco seria, ¿no? Poco seria. Por eso nos hemos opuesto, porque el artículo 58 el reglamento del Reglamento de las Cortes eh, establece claramente cuáles son las funciones de la Diputación Permanente y nos parece totalmente fuera de lugar este tipo de peticiones, porque además son materias que se pueden sustanciar en el, en el trámite ordinario a través de preguntas, interpelaciones, etcétera, eh, en el, en el, dentro del periodo de sesiones. Por otra parte, eh, hemos reiterado a la Junta de Síndicos que queremos que se incorpore al orden del día de la próxima mesa y de la próxima Junta el tema de habilitar un espacio físico donde pueda desarrollar sus funciones la señora Pere Marc, porque… Queremos que a la mayor edad posible eh, abandone el, el despacho que ocupa en el Grupo Parlamentario de Podemos y que la ubiquen también en otro, en otro escaño. Y también hemos, eh, hemos tenido hoy otra cuestión que se ha planteado y es la de la publicidad o no de la Junta de Síndicos para el acceso a la Junta de Síndicos a los medios de comunicación. Desde Podemos no tenemos problema en que se realice esa apertura a los medios de comunicación de la Junta de Síndicos. Sí que sabemos que solamente hay un precedente, que es el del Parlamento andaluz, y que en el Parlamento andaluz la cosa, eh, en fin, da lugar a que haya ciertos temas que, al final, los partidos deciden no hablar en público en, en la Junta, con lo cual eh, no estoy seguro de que sea una buena solución, pero en cualquier caso nos hemos sumado a la petición de informe jurídico, pero os adelanto ya que nosotros no vemos, eh, en términos políticos, no vemos nada que justifique la oposición, salvo que los letrados de las Cortes nos digan eh, que, que, no hay, que no hay impedimento. Por tanto, la, eh, la, la Junta de Síndicos ha transcurrido con, con normalidad y nosotros vamos a. Eh, ya hemos aprobado el calendario de sesiones para enero. Habrá que habilitar la mitad del mes de julio. Y yo lo que me vuelvo a preguntar es: bueno, si no sería todo más sencillo para evitar tanto el juego del Partido Popular, estas triquiñuelas con el reglamento, como el hecho de tener que habilitar cada vez una parte de enero, como hemos hecho, o como ahora tendremos que habilitar una parte de julio para poder cumplir con 14 plenos en este periodo de sesiones, si no sería pura y simplemente más fácil que abordáramos una reforma del reglamento y se redujeran los periodos de vacaciones, se habilitaran periodos más largos para sesiones. Yo creo que esta legislatura será muy intensa. Hay mucho muchas leyes que aprobar, muchas iniciativas parlamentarias y deberíamos, cuanto antes, eh, abordar en serio la reforma del reglamento para hacer periodos de actividad parlamentaria más amplios y tener que estar evitándonos que si diputación permanente, que si habilitación excepcional de medio mes de enero, de medio mes de julio. Creo que debemos de ir a, a algo más parecido a lo que es la actividad normal en cualquier otra empresa o en cualquier otro, otro ámbito de la actividad de nuestra sociedad y es limitar a, exclusivamente al periodo estricto de fin de año, Navidad, fin de año y agosto, la actividad, las vacaciones y, por tanto, trabajar once meses al año. Y, bueno, a vuestra disposición. Buenos días. Yo tenía una cuestión sobre el Grupo Parlamentario de Compromís en el Congreso, del que se está hablando y, en fin, hay polémica en torno a ello. Quería saber si entienden ustedes que habría fraude de ley para crear este grupo, como ha llegado a decir ahora mismo Ciudadanos. Y, por otro lado, si Pablo Iglesias es el problema ahora mismo de que Compromís tenga o no Grupo Parlamentario. Vamos a ver. En este momento se está celebrando una reunión en Madrid entre los diputados electos. De compromiso PODEM es el momento, eh, precisamente para formalizar la petición de la constitución de grupo tal y como estaba previsto en, en el protocolo de la confluencia. El plazo termina hoy a las 8. Sé que la reunión es intensa porque le parece ser que no solo el Partido Socialista. ...está poniendo problemas para la constitución del grupo parlamentario propio, sino que ahora aparecen dudas jurídicas que ni siquiera existían antes. Nosotros sabíamos que el reglamento, el artículo 23.2 del reglamento del Congreso establecía un mecanismo restrictivo que se hizo, que introdujo el Partido Socialista en, en defensa propia, ¿no? para evitar que el PSC, que el Partido Socialista de Cataluña, formara grupo propio, como ya había ocurrido en algún otro momento de la vida democrática española. Pero, claro, lo que no entendíamos es que, además, ahora buscaran un artilugio, un artificio, en el que ahora nos dicen que si no nos decidimos ya, o sea, si pedimos el grupo parlamentario propio y la mesa ya es seguro, parece ser, por lo que dice la prensa, que nos lo va a denegar mañana automáticamente nos iríamos todos al grupo mixto. Me parece que eso no está en el reglamento, me parece que eso es un artificio que se ha sacado de la manga ahora el Partido Socialista y sus socios, Partido Popular y Ciudadanos, que son los que han pactado la composición de la mesa, y lo que está es encaminado a provocar un estrés adicional, una tensión adicional, en el seno de, de nuestro futuro grupo parlamentario, en el seno de de nuestros eh, candidatos electos, pero también en, en, entre el Grupo Catalán o los aspirantes a formar Grupo Catalán y Grupo Gallego. Por tanto, creo que, que no es saludable esta forma. Me parece una manera de presión política injustificable. Se está viendo con los letrados de la Cámara, si es cierto que existe esa... Esa, ...ese determinismo maldito de que, si oiga, si usted se equivoca y no pide bien lo que le van a dar... ...si usted pide otra cosa que ya le hemos dicho que no le vamos a dar, lo castigamos mandándolo al grupo mixto. Pues no me parece ni que esté en el reglamento ni que sea un procedimiento correcto. Yo quiero recordar que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular se presentaron en coalición más de una vez... ...y existe el precedente de que llegaron a formar grupo parlamentario propio a pesar de que el Partido Popular no solo competí, no compitió con Unidad, del Poble, eh, con Unidad del Pueblo Navarro en Navarra, porque se presentaba en coalición con ellos. Por tanto, hubo grupo parlamentario del Partido Popular y luego hubo grupo parlamentario Navarro. Entonces, me parece que ese precedente tiene suficiente peso jurídico y, además, político, porque, claro, el Partido Popular, que parece a veces el guardián de la de los reglamentos y de la Constitución, el único que parece que puede interpretar correctamente las normas jurídicas de este país, pues eh, me parece que, que eso nos legitima para seguir reclamando el grupo parlamentario propio. Si de todas formas se, se plantea una solución intermedia, la podemos estudiar, pero me parece que una solución intermedia en este momento sería, de nuevo, una interpretación del reglamento. Y yo me pregunto, ¿por qué se puede interpretar el reglamento para soluciones intermedias o devaluadas y, en cambio, no se puede interpretar el reglamento para lo que toca? Cuando el propio Gobierno de España, el Ministerio del Interior, dio los datos de compromis pueden es el momento como datos separados, si contabilizan los votos separados, si la subvención electoral es separada, si la contabilidad es separada de la candidatura del resto del partido de Podemos, ¿por qué no se puede interpretar que la voluntad de 670.000 valencianos era formar un grupo parlamentario propio? ¿Qué pasa? Que no se lo creyeron nunca. Entonces yo quiero hacer primero una reflexión. Los valencianos y valencianas, y nosotros jamás nos planteamos la hipótesis de engañar, a nadie, sino que era una decisión eh, política consciente que queríamos forzar eh, una interpretación que reflejase lo que esperábamos que ocurriese, y ha ocurrido, y es que el pueblo valenciano aspira a tener una voz propia y fuerte en Madrid, pues que, eh, que el reglamento se interpretase en ese sentido. Me parece que solamente el empeño del Partido Socialista de llegar a a ostentar la presidencia a toda costa y su acuerdo con el Partido Popular y Compromís es lo que eh, perdón, y ciudadanos es lo que ha llevado a, a una interpretación restrictiva que no se han aplicado ellos mismos en otras ocasiones. Si al final si al final, para defender una voz propia de los valencianos y valencianas, porque eso es un objetivo político, no es solamente un objetivo testimonial ni ni formal, ni, ni puramente instrumental, sino que es un objetivo político. Tenemos que buscar una solución intermedia, la buscaremos. Pero esto no acaba aquí. Es decir, nosotros aspiramos a que pueda haber un compromiso para un Gobierno de progreso y que ese Gobierno de progreso asuma como una cuestión fundamental la modificación del marco normativo, tanto de la Ley de Régimen Electoral General ...como del reglamento del Congreso, para que esto se pueda remediar. Sí, es que eh, a mí no me queda claro de la solución intermedia. ¿eh? No me queda claro porque estas últimas 24 horas todos los juristas están pronunciando sobre ese tema. Entonces, ¿cuál sería la solución intermedia posible que se podría uh -huh. plantear? Después me gustaría saber, en este momento está Podemos reunido con compromiso en Madrid los diputados. ¿De qué se está hablando? Una vez se sabe, una vez se sabe que la mesa del Congreso quiere decir que no... Y no tercera cuestión, ¿le inquieta que, si al final no hay grupo de compromiso, como ayer anunció Baldoví, los diputados de compromiso se pasen al grupo mixto y abandonen la disciplina de Podemos, o abandonen Podemos en el Congreso? ¿Le inquieta que esto pudiera tener consecuencias? Gracias. Muy bien. En primer lugar, bueno, yo sé que se están, están reunidos en este momento, pero en tiempo real no estoy, siguiendo, no estoy siguiendo el debate que están haciendo los compañeros y compañeras allí. Pero, cuando hablo de soluciones intermedias… Se han lanzado varias en los medios de comunicación en estos días. Yo creo que es, es difícil que alguno no acierte, porque a alguno las ha presentado hasta todas. Entonces, eh, estaría desde la formación de un grupo, digamos, confederal, entre comillas, en el que estuvieran todas las confluencias, que no deja de ser también eh, sorprendente que el Partido Socialista ofrezca la posibilidad de, o acepte esa lectura del reglamento, porque sería también radicalmente novedosa sumar las co tres confluencias distintas que no eh, tienen entre sí, más que el elemento aglutinador Podemos, que serían eh, las mareas, sería en, en Comú Podem y Compromis Podemos es el momento. Pero bueno, esa podría ser una. Otra solución podría ser… Eh, ...cumplir estrictamente lo que dice el, reglamento, el protocolo suscrito entre Compromís y Podemos... ...y es que los, diputa, eh, los diputados queden en libertad... ...los diputados de Compromís queden en libertad para optar por ir al grupo mixto... ...y los diputados de Podemos eh, puedan ir al grupo parlamentario de Podemos... ...incluso con la posibilidad de un subgrupo valenciano. Eso estaba así en el protocolo. Otra posibilidad... Sería incluso la posibilidad de habilitar subgrupos, no subgrupos, sino grupos técnicos, de, que, es, eh, que creo que es la expresión más actual, grupos técnicos dentro del grupo de Podemos, para que pudieran tener voz separada eh, los, las distintas confluencias. Por tanto, hay varias fórmulas, pero ya insisto, es decir, todas las fórmulas posibles derivan de una interpretación del reglamento. Por tanto, el reglamento siempre se interpreta. ¿Por qué no, puede haber un, no se puede interpretar que queremos un grupo parlamentario propio? Es, decir, es que no es aquello de que sea tan claro todo que no quepa otra elección. O sea, los mismos que interpretan restrictivamente para negarnos grupo parlamentario propio... ...dejan como una puerta abierta a la posibilidad de un grupo confederal. Oiga, eh, eso no, no... Hasta ahora no ha existido ningún precedente en el sistema parlamentario español. Entonces, me resulta chocante. Nos están generando el problema. Es un problema artificial que nos está generando el Partido Socialista y su acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. No es un problema real, porque admiten varias interpretaciones del reglamento, todas menos la que a nosotros nos llevó a presentarnos conjuntamente a las elecciones y a, y a ganar, a, a ser la segunda fuerza en, el, en la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, esto me, eh, me resulta chocante. Y luego, por otra parte, a mí no me inquieta que los, los diputados de Compromís, si finalmente no, no podemos eh, realizar aquello a lo que nos comprometimos con la ciudadanía, pues opten como solución provisional o transitoria, mientras se sustancia el recurso ante el Tribunal Constitucional o se modifica el reglamento, eh, ejerzan su libertad para ir al grupo mixto. En un escenario hipotético de elecciones generales, se habla incluso ya de fechas como el 5 de junio, eh, ¿esta actuación del Partido Socialista eh, cambia la visión en un posible enfrentamiento electoral? Eh, Hombre, yo… Creo que a mí me gustaría que no hubiera elecciones anticipadas. Me gustaría que se pudiera cerrar un acuerdo que trasladara la voluntad de cambio que han expresado la mayoría de los españoles a un nuevo Gobierno. Si, finalmente, la cerrazón de unos y la, y la, la falta de audacia de otros impide formar un Gobierno de cambio, pues nosotros, desde luego, eh, la nueva contienda electoral... Yo creo que, que tendremos que no solo desenmascarar el inmovilismo del Partido Popular, sino que también eh, la, la falta de seriedad, la falta de, de… En fin, es que no quiero utilizar un calificativo hiriente que me estaba pidiendo el cuerpo y entonces estaba buscando en el baúl de los sinónimos pero la verdad es que me parece que el Partido Socialista merecería un reproche político grande, porque yo creo que el Partido Socialista lo que no se acaba de curar es precisamente haber sido convertido en segunda o tercer, en tercera fuerza o en, segunda, o en cuarta fuerza en muchos territorios, y eso es su problema con Podemos. Nosotros creo que nos hemos comportado aquí, en esta comunidad, con lealtad, ...al acuerdo de botánico, y en más, seguimos apostando por ese acuerdo... ...para que mejore y fructifique, pero eso mmm, creo que algunos no lo llevan bien... ...el haber sido superados por Podemos en tantos territorios. Bueno, lo tendríamos que... En principio, el mandato que nos otorgaron las bases... ...para llegar a acuerdos de confluencia... ...era un mandato referido a la convocatoria... De, ...del 20 de diciembre... ...volveríamos a consultarlo... ¿no? ...volveríamos a consultarlo... ...pero en principio no... ...nada... ...nada pone en cuestión... ...esa posible nueva confluencia. Muy bien... ...pues muchas gracias... ...lamento no haber resuelto el jeroglífico... ...pero es que claro... ...me resulta tremendo que... ...se eh, pueda haber tantas interpretaciones para un mismo problema y que incluso se acepten unas sí y otras no. Eh, que creo que nos quieren arrinconar y eso es lo que, lo que me preocupa. ¿no? Porque es claro, y mira, eh, es claro que al final si hubiera un grupo parlamentario propio o valenciano en Madrid, que sería el primero de la historia, la visibilización de otros partidos, como el Partido Socialista o el Partido Popular, en la defensa de los intereses valencianos quedaría muy reducida. Yo creo que ese es el fondo de la cuestión y, por eso, este manejo, este exprimir, exprimir y retorcer el reglamento ¿no? al que nos están sometiendo. Antonio, ¿podemos, en la Comunidad Valenciana, se ha planteado la posibilidad de que, si finalmente el grupo parlamentario propio, en algún momento, quizás, no se tendrían que votar en contradicción con, con la matriz de Podemos? Uf, eso es poco probable, porque nosotros cuando… Fíjate que ya cuando trabajábamos en el 24 de mayo, nosotros percibíamos que había un porcentaje alto de coincidencias con Compromís, y, y éramos Podemos y competimos. Eh, ahora que además nos hemos presentado con un programa… Eh, propio, con un programa autonómico eh, un programa propio de la confluencia y al mismo tiempo conocemos eh, que ese programa autonómico encaja con el programa estatal, sería poco probable que se diera una situación concreta eh, en el que se tuviera que plantear este dilema político yo creo que no, no se daría esa situación y si se diese, pues ya veríamos ¿eh? pero no es una... Eh, es, creo que en este momento lo que tú planteas es un ejercicio de química recreativa, dicho desde el cariño. De momento inútil.